Los hiatos. Clasificación de vocales. Las vocales se dividen en dos grupos, abiertas o fuertes y cerradas o débiles. Las vocales fuertes son A, E y O, mientras las débiles son I y U. ¿Qué es un hiato? Existe un hiato si hay una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Existen dos posibles combinaciones para un hiato, dos vocales fuertes o una vocal fuerte y una débil acentuada. Pon atención al siguiente diagrama. Un hiato se conforma de dos vocales fuertes o una fuerte y una débil acentuada. Recuerda que éstas nunca quedan dentro de una misma sílaba. Ejemplos de hiatos con dos vocales fuertes. Caer se divide ca-er. El hiato es a e. Cacao se divide ca-ca-o. El hiato es a o correo se divide co re o el hiato es e o aseo se divide a c o el hiato es e o poeta se divide po e -ta. el hiato es o e Ejemplos de yatos con vocal fuerte, más débil. Raíz. Se divide ra-is. El yato es a-i. Oído. Se divide. O i do. El yato es o-i. Heroína. Se divide e ro i na. El yato es o i. país se divide pa-is el yato es a-i Raúl se divide ra-ul el yato es a-u Ejemplos de yatos con vocal débil más fuerte Tenía se divide te-ni-a el yato es I-A. Sandía se divide San-di-A. El yato es I-A. Frío se divide fri o El yato es I-O. Continúe se divide Con-ti-nu-e. El hiato es U-E. Grúa se divide gru a El hiato es U-A. Palabras que incluyen H. La H intercalada entre dos vocales no interfiere en la formación de un hiato. Por ejemplo, bahía se divide ba-i-a. La palabra bahía tiene dos hiatos, a, i, e, i, a. Bu, o, se divide bu, o, el hiato es u, o.